hoy inició en la ciudad de santiago el segundo congreso internacional de perspectiva de género organizado por el tribunal constitucional donde participan periodistas comunicadores y relacionadores públicos incluyendo a los colaboradores de teleoperadora del nordeste telenor el objetivo de este congreso es concientizar a los medios de comunicación de nuestro país para potencializar un ejercicio periodístico con responsabilidad social que contribuya a que genere información neutral y de calidad. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.